Como lo habíamos anunciado a un inicio y como lo hemos estado revisando en varias oportunidades, diferentes campañas que se vienen realizando, campañas que están dirigidas a diferentes sectores, pero también a poder trabajar de manera conjunta entre autoridades y la población en general para que puedan tomar mayor conciencia respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente. Pues en esta ocasión estaremos informando acerca de una importante actividad que se ha llevado a cabo en la cuenca Catari, pero cuáles son estos otros proyectos que también se tienen planificado a lo largo de 2019. Para ello, quiero presentar a quien nos está acompañando en esta ocasión, Leopoldo Ibáñez, quien es el coordinador de la Unidad de Gestión de la Cuenca Catari del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y también a la ingeniera Elba Vargas Copa, profesional en gestión de cuencas. ¿Cómo están? Muy buenas, buenas, tardes. buenas tardes. Bienvenidos, Muy buenas tardes. es un Muchas gusto gracias. que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante mencionar este trabajo que se ha realizado, pero también antes que nada es importante conocer eh, los proyectos, los trabajos que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente porque no solamente es importante que las autoridades se involucren, sino la población en general, Exacto. los ciudadanos uh -huh. y que se pueda trabajar de manera conjunta para tener mejores resultados. Exacto Bueno, eh, en primer lugar agradecerte por la, por la invitación para poder eh, explicar a la población a todos los televidentes eh, las actividades que eh, venimos realizando como unidad de gestión de la Cuenca Catari. Eh, en todo lo que es la cuenca catarí el lago menor de Titicaca. Sabemos que el lago es un tesoro ambiental importante para nosotros, especialmente para los paseños. ¿no? Entonces, de aquí a un tiempo, el, el lago Titicaca, especialmente el lago menor, ha ido eh, teniendo problemas ambientales. ¿no? Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha tomado esto y ya con mucha responsabilidad y a partir de esto ya eh, para, para realizar las actividades para la disminución del problema de contaminación el Ministerio ha creado la unidad de gestión de la Cuenca Catari Ya, esta unidad de gestión de la Cuenca Catari una vez establecida empezó a trabajar primero en establecer un plan no tenemos el plan ya eh, en etapa de implementación el plan director ...de la Cuenca Cataria y el Lago Menor... El, ...este plan abarca... ...24 municipios de la Cuenca Cataria, ...el Lago Menor... ¿no? ...24 municipios... ...todos son los que... indirecta o directamente... ...están... ...botan sus aguas al Lago Menor de Atitikaka... ...¿no?... ...y eh, este plan... Eh, ...tiene... Eh, ...su objetivo principal... ...es de realizar... ...diferentes proyectos, acciones, actividades en pro de la disminución del problema de contaminación que se tiene y no solamente en el problema, sino también ver los recursos, el recurso hídrico y los recursos naturales en todo este ámbito de la cuenca Catarí y el Lago Menor. Exacto. ¿no? Yo decía a un inicio que es importante eh, que se trabaje de manera coordinada y conjunta, sí. ¿no? no solamente con autoridades, sino con la población para que ellos, cada determinado tiempo por iniciativa, ellos tengan eh, esta facilidad de ya poder trabajar y de poder realizar este tipo de limpiezas. ¿Por qué es importante mantener limpio la Cuenca Catari, el Lago Titicaca, entre sí. varios aspectos? Eh, al respecto, eh, nosotros, una vez obtenido ya el plan director, ¿Cómo lo implementamos? Lo estamos implementando a través de lo que nosotros lo denominamos, lo hemos conformado y hemos trabajado de la plataforma interinstitucional. En esta plataforma interinstitucional eh, está compuesto por tres instancias importantes, ¿no? todos los que somos actores de la Cuenca Cartelago Menor. La primera instancia, también importante, es el, el directorio de la plataforma, que está compuesto por los 24 alcaldes. Eh, también la representación del gobierno del departamental y, en, y la representación del ministerio. Entonces, eh, está constituido lo constituye el directorio. Luego, el Consejo Técnico, todas las instituciones público-privadas que trabajan, realizan acciones o implementan proyectos en la Cuenca, la parte técnica, ¿no? Ahí tenemos, coordinamos con los mismos ministerios, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de eh, El Medrid, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Coordinamos con ellos las actividades que se tienen que realizar dentro de la cuenca. Cataria. Luego tenemos las universidades. Estamos trabajando también con las cuatro universidades que, están, que son parte de la cuenca: está la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad eh, Católica, está la, univers la Unibol y también tenemos a, a la OPEA. ¿no? Luego, otro, la instancia importante también que nosotros vemos es el Foro Social Participativo, donde están representantes de. Las organizaciones vivas de la cuenca están eh, las HHV con sus eh, ejecutivos provinciales, las hermanas Bartolinas, luego están los, eh, los productores eh, en, en la rama lechera, los, pesco, los pescadores. Como ves, en esta plataforma se ha involucrado a todos los actores, autoridades, no. técnicos y la parte social, Exacto. entonces a partir de esto eh, de esta plataforma vamos desarrollando las líneas estratégicas del plan director, ¿no? y una de las actividades importantes que también hemos realizado con, con, con toda la plataforma eh, en coordinación con las organizaciones sociales son lo que, las, las campañas de limpiezas claro. para poder concientizar a la gente y también hacer de que nuestra cuenca Tenga, eh, eh, no tenga esos problemas de, eh, de que los, las caseteras o lugares sean botaderos de, de basura. ¿no? Entonces, se han hecho varias actividades, hemos trabajado en, en varias campañas de, de limpieza. La ingeniera Elba les va, nos va a comentar todas las actividades que hemos hecho desde el 2017 hasta hace un mes con las diferentes campañas. No solamente hacemos campañas de limpieza, sino también estamos haciendo campañas de forestación claro. y otras actividades estamos implementando. Claro, es para complementar. Exacto. Uh -huh. Además, eh, se están implementando, el ministerio está implementando proyectos importantes, la ampliación de puchicolio, la construcción claro. de siete u ocho plantas de tratamientos uh -huh. que vamos a en alguna manera reducir la contaminación o la emisión de aguas eh, residuales domésticas al lago. ¿no? Exactamente. Ingeniera, ¿cómo se, estuvo, ¿cómo se ha estado trabajando por ejemplo también en la campaña de limpieza pero en carreteras? ¿Cada cuánto uh -huh. tiempo es recomendable que se pueda realizar este tipo de campañas? ¿Que la población también puede Pueda involucrarse sí justamente una de las eh, de las problemáticas más fuertes y más visibles sobre todo no eh, dentro de la cuenca es el tema de los residuos sólidos, visibles porque a veces el agua no arrastra. Se, no, se arrastra ¿no? y no, no lo ven, pero la población que viaja a Copacabana, que viaja a desaguadero, la gente turista incluso que viene porque somos una cuenca muy turística, eh, lo evidente es el tema de residuos sólidos. ¿no? Y no solamente es una problemática ajena que viene de, de, otros, de, de otras no. fuentes, sino la misma población que la genera. Entonces lo que estamos nosotros eh, dentro de lo que es el plan director, eh, lo que estamos tratando de, de hacer es involucrar y concientizar y sensibilizar a toda la población que vive dentro de la cuenca y no solamente esa, sino la que viene también a visitar claro. la cuenca con la finalidad de que ya no tengamos estos problemas de acumulación de residuos sólidos en lugares donde no deberían ser dispuestos. Por ejemplo, tenemos la problemática la carretera a, a Copacabana, la carretera a Laja, que es lo primero que hemos visto este año. no eh, Y es bien interesante porque hemos hecho una actividad en coordinación con, los, con las comunidades que son parte de estas carreteras. Uh -huh. Ellos han empezado a sacar y han, han, han, han hecho una serie de, de alianzas estratégicas entre ellos. Se unieron. Y, se unieron, ¿no? Y es bien interesante porque a veces es bien difícil conseguir que tal comunidad trabaje con la otra comunidad porque son diferentes autoridades. Entonces ellos han logrado poder unirse, articularse y no solo eso, nos han logrado también articular nosotros mismos, claro. ¿no? Las instituciones, el ministerio ha estado la ABC, la ABC la Administradora Boliviana de Carreteras, que también ha apoyado, y no sería posible sí, nuestra plataforma interinstitucional, porque ahí están los gobiernos municipales como los primeros a la cabeza de la organización de todo esto, ¿no? Entonces, los gobiernos municipales, Laja, Pucarani, ah, realmente han sido muy activos, y eso también, Tio que nos ha pedido ya sumarse a todas estas actividades, y todos los que tienen eh, en las áreas, ¿no? eh, Con respecto a carreteras. Ha sido interesante la primera, las tres campañas que ya hemos hecho hasta el momento, de limpieza en la carretera, y He dado resultados porque aquí también la armada se unió a nosotros. Ah. La Armada Boliviana, eh, nosotros como somos lago, no se unió la Armada Boliviana, eh, específicamente el Distrito 4 Tiquina, ¿no? Que son eh, bueno directamente responsables de la conservación también del lago Titicaca por ser navales. Entonces ellos han apoyado y un, y un agradecimiento desde el año pasado que trabajamos con ellos con este tipo de actividades y ellos predisponen su gente, predisponen incluso sus botes para el lago. O sea, es bien interesante. ¿Y qué hemos hecho con ellos? No solamente limpiar sino que hay que, eh, Capacitar. hay que capacitarlos y al mismo tiempo eh, hacer que todas las carreteras tengan una serie de protección para Ajá. que no vuelvan, porque el año pasado hemos hecho limpieza en carretera no ha durado ni dos, dos semanas, uh -huh. o sea, y así peor creo que les hemos dado más espacio entonces este año con esa lección aprendida hemos hecho la protección Ajá. ya con los de la armada con las comunidades, ¿no ven? con las instituciones participantes porque han puesto también maquinaria y demás y, y la población que recogía ha sido una actividad muy bonita ¿no? y, y, y eso decías tú ¿a qué llega todo este objetivo? el objetivo llega directamente a que la misma población se concientice pida la conciencia de del resto y al mismo tiempo normas hay que normar a nivel municipal este tipo de actividades Exacto. pero no son las carreteras, sino también son poblaciones te digo, el año pasado hemos trabajado más con eh, los aires de río ¿no? limpieza en aires de río y también poblaciones concentradas, centros uh -huh. poblados y qué, qué lindo ha sido, o sea, al principio ya nos decían los barranderos de la cuenca, pero no es la idea de ir y, bar, y barrer o y limpiar cada vez. Es la que idea se es se involucran. Exacto. Exacto. Se involucran y ellos mismos exigen, norman, y, y unos, los hermanos ya decían, nosotros ya vamos a ser como policías sociales, ¿no? O sea, ya no vamos a permitir que entren. Entonces exigen a sus municipios normas. Exacto. Es un tema muy bonito, muy sí. amplio. Hay varias actividades que se realizaron, proyectos que se tienen también previstos, Exacto. que me gustaría ir abordando punto por punto para poder desglosarlo, pero en una próxima oportunidad, porque el tiempo es corto, el tema sí, es perfecto. muy amplio, y yo sé que usted también está interesado y va a querer formar parte de cada una de estas diferentes actividades. Los comprometo para una siguiente. Claro que sí. sí Muy está, bien. Claro. Muchas gracias. No, Dispuestos Gracias. Le ponemos el punto final con estas informaciones. Y también ya lo sabe, usted puede concientizar a toda la población a no echar basura en diferentes lugares y a poder sumarse a estas actividades que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El reencuentro el día de mañana, que tenga una excelente tarde. Permiso.